Igual. Aquí dice que señalan, esposa de Ramfis Trujillo vive en condiciones extremas en Madrid. Vivo de la caridad en un piso al lado del Bernabé. Algo así, yo creo que esa palabra es francesa. A veces ni puedo comer, dijo Lila Trujillo, quien era la esposa de Ramfis, Ramfis Trujillo, quien el próximo 28, precisamente de este mes, Cumplirá 50 años de haber muerto. Lila Trujillo vive en condiciones extremas cerca del Estadio de Santiago Bernabé, en Madrid, España. Entonces, yo tengo la pregunta acerca de esto. ¿Y aquí hay un candidato? Rafi. Ajá. Pero Rafi era, era hijo salía... de Angelito. De Angelita. ¿Cómo? Rafi es hijo de Angelita. Sí ellos Exacto, vienen siendo una tía pero si es un candidato es una se supone tía que tiene que tiene, tiene recursos como es un pariente tuyo está allí bueno yo, pasando, yo lo que creo pero es una tía una situación, política tampoco me, él va a cargar con me el cruce raro. Oye, con es, es una manera política. de ver es una manera de ver que no, que, no es que tenga que cargar con, con la vida de los demás en este caso, sino que si usted maneja buenos recursos el, económicos y hay un familiar suyo, o hasta primo, usted puede, qué sé yo, no, ayudarle, yo... pero, pero la mí la pre... ¿Qué edad tendría esta señora? Mira, pero... en esa imagen se ve que ella vive muy de muy de muy de, del mundo, la qué, qué bonita se observa ahí. Y, a lo... Exacto, sí. Bueno, sí lo bueno A lo mejor que una señora historia, muy mayor. La historia completa. Las mira, dos caras de la moneda sería lo correcto. Mira, Hay que tengo ver. entendido, no sé, estoy buscando aquí en Listín Diario un artículo porque yo sé que está documentado eso. Me, se me hace extraño ese, eso de que la esposa de Ramfis no tenga dinero porque la, Ramfis, después sí, sobre que todo, salió sobre todo corriendo que gente, de este país, que eran conocidos, sí, eh, por ejemplo... Sí, Ramfis, el hijo de Trujillo. El hijo de Trujillo. El hijo, no el, no el candidato que, que o el posible candidato que tenemos ahora en el Entonces, país. Entonces, cuando Ramfis, eh, cuando, cuando muere Trujillo, que ya, el Trujillo, eh, ya tampoco dejado el poder casi. Una situación económica muy situación, buena. Él tuvo un acuerdo con Estados Unidos, creo que fue, y por eso estoy buscando ese, ese dato histórico, que le permitió a una gran parte de recursos millonarios mucho dinero, o sea, vamos a mucho dinero, él se lo pudiera llevar, o sea, ellos pudieran tenerlo, para que así dejaran la República Dominicana y ellos cogieran su rumbo. Me, se me hace raro que una gente que con tantos millones que se llevaron robado porque eso fue robado, porque eso era parte del pueblo, a mí no me importa que usted sea fanático de Ramfi y Nieto, que es otro, que yo, que quiere tapar eso con un dedo, pero todo el mundo sabe que Angelita Trujillo y que Ramfi Trujillo, los dos hijos de del tirano, se llevaron muchos cuartos de aquí, mucho dinero mucho dinero se llevaron del pueblo y se lo gastaron para Europa o para Estados Unidos y esa fortuna, usted uno sabe que está, esa fortuna está cuestionada y es como es posible que hoy uno se entere que casualmente la esposa de, Ra de, de sí, Ralph, hijo eh, de Trujillo, uh -huh. no tiene ni un presupuesto, está como raro. No, pero ciertamente hay que ver cómo esa señora ha vivido su vida, el transcurrir Exacto. de sus años, cómo ver la otra la cara ha pasado, de la cómo ha sido su vida, ¿Qué, qué se ha desarrollado, si trabajó alguna vez, si no trabajó, si si Sí, ¿Dónde están sus hijos? ¿Por qué no la mantienen? Sí, y así eso. sucesivamente. Investigar realmente... sobre la otra cara de la moneda para dar una buena información al público. Así es. Y, y no solo. Óyeme, óyeme. Porque también, ¿qué es lo que ella pretende con estas declaraciones ahora? ¿Que el país se haga cargo de ella? No, ¿cómo se va a hacer cargo República Dominicana? Entonces, no, no, no, no. yo realmente no persona, entiendo no. sus declaraciones. Porque ¿Qué es lo que ella quiere que, que se haga con ella? Tal vez, tal vez, tal vez calidad. para el otro Ramfis a ver si la ayuda, no sé. Tal vez eso, tal vez. Bueno, eh, tal vez que quiere que le dé algo, no sé. Eh, pero me encuentro eso raro. Hay que leer más de eso. para Pero es bueno que ustedes busquen un artículo en Listing Diario donde explica todo lo que sucedió luego de la muerte de Trujillo. Eh, dan la explicación de qué hacía Ramfis, qué, qué hizo Ramfis con su tío. Eh, luego de de que ya el, el Estados Unidos estuvo de acuerdo junto con ellos para que ellos pudieran salir ya de, del régimen y ahí terminar la dictadura trujillista el tío Sam. pero recuerden que esa gente no se fueron con la mano vacía esa Ajá. gente no se fueron con la mano vacía todo el mundo sabe que Angelita y que Ramfi sacaron mucho dinero de aquí sacaron mucho dinero de aquí Míralo aquí, aquí dice, lo tengo aquí, ¿sabía? lo sabía, el dice, los trujillo abandonan el país, los seis meses transcurrió entre junio y noviembre de 61, fueron turbulentos y traumáticos, mientras por un lado el gobierno trujillista aplicaba una política de terror y violencia en plena luz del día, por el otro, la naciente oposición política comenzaba a perder el miedo frente al organismo, perdón, al organismo, los militares. Las protestas se duplicaban, cada vez más masivas, fueron multi Múltice los te, eh, los territorios exigidos de la salida del país de Trujillo La renuncia de Balaguer, porque recuerden que Balaguer era cómplice mm. Que consideran para la democracia aquí Balaguer. Y de los principales colaboradores del antiguo régimen El De 18 a 19 de noviembre de este año Constituyen en el punto final para la remanente del trujillismo en, en la base aérea de Santiago El general Pedro Ramón el Chavarría se pronunció contra Trujillo Y lo mismo hicieron el general Andrés Rodríguez eh, de la capital eh, aquí, ok. Pero antes de viajar al extranjero, Ramfi Trujillo en persona se trasladó a la finca, propiedad de una familia llamada Hacienda María, en las proximidades de Jaina, y allí junto a algunos de sus más cercanos colaboradores asesinó a seis héroes de la conjura del 30 de mayo, cuando lo había secuestrado, eh, que guardaban prisión de, por lo que habían mandado a, a su padre Trujillo. Eh, cuando él, luego del asesinato dice aquí, luego del asesinato fue que se marchó fuera del país, pero todo el mundo sabe que Ramfi no se fue pobre, así El que... karma existe señores, sí, y el karma es pobres. efectivo es verdad, es a sí, veces sí. tarda, a veces llega más rápido, pero el karma sí existe, no sabemos cómo fue el proceder de esta señora uh -huh. en el tiempo de la tiranía, pero el karma existe, quizás a lo mejor ella está pagando algunas de, de las maldades que hizo su esposo en aquel ¿Y? tiempo eh, bueno, eh, son, es. es difícil Bueno, vámonos con una pausa y cuando retornemos Hoy viene Yosauri, eh, poderamiento, ah, con Yosauri Nuestra Coach. Coach, Yosauri Coash, como dicen esto <risa> eh, Vamos a la pausa Y continuamos con el programa de Los Osobrosos ¡Transfórmate!